What has been the feeling like over the last two weeks? You guys have lost a lot of big parts of this team due to injury. Eh, como sabes, Gary, verdad? Han, han habido, esta dos semanas han eh, ¿cómo ha pérdidas? Bueno, eh, un en liga menor eh, que pueden venir ayudando, como como vino eh, y nada, eh, cuando eso eso es parte del juego, eso siempre va a pasar, van a haber lesiones y eso eh, y nada, enfocarnos en, en el juego, en, en el juego de, del día a día eh, eh, y olvidando un poco de eso, tú me entiendes. Y cuando esos muchachos lo que están lesionados en red y que vengan ayudando ¿para acá. Yeah, you know, uh, it's unfortunate, but we're, we're we're a team and we have a, a, a whole lot of players in the minor leagues that are capable you know and uh, when some of the injuries are part of the game and when they happen you know though we have a lot of guys that can step up and and help this team you know just like L'Oreal and uh, uh, it happens uh, what you want is, is is for our team is to uh, recover uh, uh, find their health and and get back as soon as possible and help this team were you impressed by that ball that judge hit in the third inning? Impresionado ese horror de, de George en el tercero. Lo he visto dando muchos horror lejos. No me impresiona. Tengo mucho tiempo jugando con él. algo que estoy acostumbrado a ver de él. I'm used to seeing that, you know. So, uh, does it surprise me, me? Uh, no, I've seen a lot of those, you know, and uh, I, I've seen them all. So, there you go. We'll take the next one from Bruce Beck. Gary, do you feel like you're one of the guys who can pick up the slack here with the multitude of injuries? Gary, entiende que eh, con todas estas lesiones que me han pasado en el equipo, entiende que tú eres uno de los muchachos que puede eh, ayudar este equipo a, a asumir las responsabilidades y, y, y llevar a, a, a victorias a este equipo. Bueno, yo solo no, yo solo no. El equipo completo. Eh, por eso, un equipo. Eh, todo, todo aportamos algo en el juego. eh, Siempre, o sea, somos nueve que bateamos y los pitches también. No creo que yo solo lo pueda hacer, ¿no? El equipo completo. not by myself, you know. Um, definitely not by myself. That's why we're a team. But you know, uh, I definitely believe that all nine of us in the in the game and along with the pitchers, we can definitely get it done.